Bueno, bienvenidos a la, a la Flax Argentina, a este seminario sobre estereotipos en la inteligencia artificial. Este es un seminario muy especial, es la presentación de un paper. El paper está en proceso de traducción al español. Eh, es un paper sobre eh, los estereotipos, pero en particular es un paper muy interesante porque no es un paper teórico o conceptual sobre la inteligencia artificial. En el, en el campo de las ciencias sociales, sino que es más bien una, uh, un trabajo aplicado. Es decir, se trata de encontrar o proponer o indagar acerca de una, de una herramienta técnica que podría ayudarnos a superar las, eh, la, la, los sesgos que se producen, los sesgos en relación a la discriminación en, en el lenguaje eh, en, los, eh, en la inteligencia artificial. Para mí es un placer... Eh, personal y profesional, esta, estar acá. Eh, personalmente, por las instituciones involucradas, sin duda, la Universidad Nacional de Córdoba, que es el, el, el, es el, el espacio institucional que, que acobija a dos de las autoras de este paper, Luciana y Laura, que ahora las voy a presentar, y también la Fundación Vía Libre, que la tengo acá a mi lado, a Beatriz Busanique eh, aunque ella utiliza acá su afiliación institucional vía libre, porque este trabajo se enmarca en el trabajo conjunto que está haciendo vía libre con la Universidad Nacional de Córdoba. Para nosotros, eh, Bea es de la casa, eh, no solamente porque es egresada de la maestría en propiedad intelectual, lo cual sería casi un detalle en la trayectoria de, de Bea, sino porque ella es nuestra profe, es nuestra profe de derechos humanos y propiedad intelectual. Entonces, eh, para nosotros es... Eh, institucionalmente, como les decía, eh, muy placentero. Y además profesionalmente. Profesionalmente yo no quiero spoilear el paper, ya lo leí, lo leí ayer, así que es, eh, es excelente, es excelente la propuesta, bueno, ya, ya ustedes mismos los van a disfrutar. Déjenme entonces solamente presentarles formalmente a las participantes de esta mesa, que son autoras de este paper, son tres de las autoras, porque en realidad pues, hay, otras, hay otras también eh, autoras, está Alexia, que también creo que está, allá está y la veo Alexia también, eh, pero tiene otros autores que hoy no, no están presentes. Entonces, déjenme presentarles eh, quiénes van a exponer hoy. Va a exponer Luciana Benotti, que nos acompaña con nosotros. Luciana es doctora en informática del Instituto Francés de Investigación en Informática y Automatización y es profesora de ciencias de la computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga en el CONICET, Tecnologías para el Sistema de Diálogo y sus Interacciones con Aspectos Sociales y Contextuales. Actualmente ella es Chair de la North American Association in Comput Computational Linguistics. Eh, Laura, que está sentada al lado, Laura Alonso Alemani, es doctora en lingüística computacional y trabaja también en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja, ella trabaja en aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural usando aprendizaje automático. Eh, le interesa sobre todo cómo el aprendizaje automático, especialmente el aprendizaje no supervisado, puede contribuir en entender mejor los fenómenos lingüísticos y facilitar la creación de herramientas. En los últimos tiempos también se interesa por el impacto de estas tecnologías en la vida de las personas, en cómo entender ese impacto y cómo eh, tomar decisiones al, re al respecto. Eh, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por eh, enriquecernos en la Flaxo con esta con esta Actividad de hoy y bueno, y, y les, dejo la, les dejo la palabra a Bea y la moderación también y, y a disfrutar nomás. Bueno, muchas gracias. ¿Está abierto este micrófono? Sí. Bueno, muchísimas gracias Valentina. Eh, primero que nada, felicitaciones por tu nuevo rol como directora de esta institución. Eh, y muchas gracias a la Flaxo, que siempre, la verdad es que tenemos que decirlo, desde Vía Libre contamos con Flaxo eh, como un espacio para hacer eventos, para venir a conversar, para encontrar un público eh, ávido de trabajar los temas que trabajamos desde la Fundación Vía Libre. Como bien decía Valentina, hoy estoy acá como eh, parte de la Fundación Vía Libre, pero también me siento una Flaxiana, así que, así que me siento doblemente en casa. <risa> Eh, porque Vía Libre también eh, tiene una relación histórica con, con la Flaxo en estas discusiones sobre derechos humanos, tecnología, propiedad intelectual y todos los otros temas que, que muy a menudo nos traen, nos traen por acá, que por suerte nos vuelven a traer por acá, eh, hay que decirlo, este es el primer evento presencial que organizamos desde Vía Libre después de en los largos meses de, de la pandemia, así que también tenemos este nerviosismo de volver a la a vernos las caras y a compartir espacio y tiempo en un, mismo, en un mismo lugar, a sacarnos las ojotas y la remera de dormir, y, y, a, y a estar acá con, con ustedes y con quienes están también remotos, porque estamos también capitalizando muchos de los aprendizajes que tuvimos en estos últimos años. Para mí es un, es un orgullo eh, contarles que eh, tenemos un proyecto en la Fundación Vía Libre, en, que tenemos un equipo en la Fundación Vía Libre, eh, de Ética en IA, que es un equipo eh, conformado, bueno, por eh, Luciana, por Laura, por Alexia, por Matías, por eh, Lucía, por, eh, un, un, es, un, es un equipo en crecimiento además, que eso es una de las cosas que también nos, nos gusta. Eh, y antes de darle la palabra eh, a, a mis colegas de mesa hoy, eh, quería especialmente decir por qué estamos aquí en Flaxo ¿Cuál es la importancia para nosotros de estar en Flaxo? Eh, y una de las cuestiones centrales de traer este, este tema y traer la presentación de este paper eh, a Flaxo y la presentación de este proyecto a Flaxo es que estamos buscando eh, investigadores investigadoras en ciencias sociales. Y entendimos que en, en investigación de posgrado y en la diversidad de temas eh, que hay en el campo de las ciencias sociales, nos pareció que Flaxo era, además de un aliado habitual, un aliado natural para nosotros, eh, un espacio sumamente interesante para venir a buscar gente. Estamos buscando gente, eso vamos a, a dejar en claro, no, hagamos nuestro disclaimer de por qué estamos acá. Estamos buscando gente. Estamos buscando eh, personas, investigadoras, que... Eh, quieran apropiarse de las herramientas que vamos a presentar hoy, que tengan la vocación de integrar esto que estamos haciendo nosotras, nosotros con eh, sus propios campos de investigación, Así que esto es más que nada un puntapié inicial para una búsqueda de integración de investigadores en ciencias sociales en este tema de los sesgos, los estereotipos y la identificación de esos sesgos en, eh, en tecnologías de eh, lenguaje natural. Eh, la idea, justamente por eso, es que esta no sea una charla plagada de tecnicismos que nos dividen como campos disciplinarios muchas veces, eh, sino hacer un trabajo de acercamiento de los campos disciplinarios, porque entendemos que la forma de abordar estos temas es necesariamente multidisciplinaria. Necesitamos un involucramiento cruzado, entre quienes trabajan los distintos campos, desde migraciones, temas de educación, temas de eh, personas con discapacidad, temas de género, eh, cual, cualquier tema que atraviese algún campo en el que pueda haber una población que pueda ser segregada, marginalizada, eh, cualquier emergente de estos temas eh, puede ser potencialmente... Eh, un aliado o aliada en el trabajo que estamos haciendo eh, y es por eso que esta presentación está especialmente orientada a quienes trabajan en ciencias sociales no es una presentación que va a estar llena de tecnicismos o de eh, cuestiones de, de debate de técnico de desarrollo del sistema sino que está orientada a que eh, podamos captar su atención cautivarles con nuestra, nuestras herramientas eh, y, e integrarnos en una conversación interdisciplinaria para tener eh, más y mejor desarrollos en un campo que está en enorme, en franco crecimiento, pero que requiere una mirada crítica urgente que eh, aspiramos a poder dar en conjunto con quienes estén trabajando en ciencias sociales. Así que sin más preámbulos, voy a pasar la palabra a Luciana, que es quien va a iniciar la presentación de este, de este trabajo. Bueno, muchas gracias eh, a las dos. <ríe> y... Hoy lo que les venimos a contar, entonces, eh, ahí Bea ya les hizo el spoiler, digamos, en realidad venimos a tratar de captarlos para, no para colaborar. Eh, entonces, para empezar, bueno, ¿qué queremos decir con inteligencia artificial? Nosotros, eh, en realidad, nos referimos a algo muy específico, que es la parte de, au de aprendizaje automático, eh, que es... Digamos, la capacidad de las computadoras de hacer cosas sin ser explícitamente programadas para hacerlo, eh con ese comportamiento particular, ¿sí? De aprender de datos, decimos. Entonces, en general, cuando pensamos en aplicaciones, pensamos en aplicaciones de predicciones. ¿Qué película me va a gustar que se usa en Netflix? ¿Qué canción me va a gustar? Eh, ¿Esta persona es confiable o no para dar un crédito? Y entonces, es ese tipo de algoritmos que usan los bancos. Y también pensamos específicamente en otras dos áreas, que son el procesamiento de imágenes, eh, que acá hay un ejemplo de Google Lens, eh, en el que está reconociendo una planta, y en particular Laura y yo trabajamos en el área de procesamiento de lenguaje natural, y una aplicación que usamos todos los días en esa área eh, es la búsqueda en Google. ¿no? Cuando escribimos en Google, por detrás hay un modelo de lenguaje que nos sugiere distintas formas de completar, de leer la mente, de qué es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, eh, para tratar de hacerlo un poquito interactiva esto, eh, también este es un spoiler, eh, estas son verdaderos o falsos que les vamos a preguntar al final de la charla. Eh, no, digamos, para que los vayan pensando, se los pongo ahora. Eh, el primero dice, los sistemas basados en inteligencia artificial no tienen sesgo de estereotipos. Hoy es posible desarrollar inteligencias artificiales justas e inclusivas. Los usuarios de inteligencia artificial Digamos, nosotros, que usamos inteligencia artificial como esta mañana, que usábamos Google Maps y nos llevaba para cualquier lado, son, <ríe> eh, son los que más nos beneficiamos de la inteligencia artificial. Y la última, bueno, es, tiene que ver con eh, lo que decíamos antes, es importante involucrar expertos en ciencias sociales al desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Acá lo, planteo, lo planteamos como un verdadero falso, pero en realidad son temas para discutir, ¿no? Podemos tener todos distintas opiniones y razones para contestar una cosa o la otra. Eh, bueno, el objetivo de este proyecto, en términos bien generales, es adaptar... Eh, desarrollar también nosotros y disponibilizar herramientas para diagnosticar este tipo de sesgos de estereotipos que ahora vamos a definir qué es lo que queremos decir, en particular en el área de procesamiento del lenguaje natural. Y cuando decimos ahí desde una perspectiva latinoamericana es porque eh, queremos aprender de los científicos sociales que tenemos, eh, en el, que tenemos en Argentina, que tienen gran trabajo, pero cómo integrar eso a este tipo de... de de herramientas que nos cambia, digamos, que nos, nos viene cambiando cómo vivimos, sobre todo después de la pandemia. Eh, bueno, y la charla está organizada en estos seis temas, y yo voy a empezar directamente con sesgos en sistemas basados en datos, definir qué queremos decir con sesgos, eh, y... En particular también como venir a desmistificar un poco estas palabras, eh, como Machine Learning, aprendizaje automático, que es lo mismo que Machine Learning, pero en español, aprendizaje profundo, redes neuronales, inteligencia artificial, ciencia de datos, inferencia de patrones, modelos predictivos, que son distintas formas de decir lo mismo, básicamente, eh, y que todos en realidad tienen una característica particular, que es que... Eh, usan casos anteriores, usan datos del pasado, ¿no?, para predecir casos nuevos. Y bueno, que los datos anteriores están sesgados. ¿Qué queremos decir con eso de que están sesgados? Bueno, el sesgo, también hay, siempre hay quien argumenta, o sea, el sesgo... Eh, es algo básico de nuestra cognición humana, ¿no? está muy relacionado con distintos mecanismos que usamos para, para sobrevivir, para identificar si alguien va a ser un enemigo, un amigo, nos, nos van a atacar o no, ¿no? Eh, pero también eh, hay distintos tipos de sesgo, y en lo que nosotros nos estamos enfocando en esta charla en particular, es cuando el sesgo es un error sistemático que hace discriminar un cierto grupo de personas. Eh, y en esto distinguimos dos eh, tipos de sesgo, que no quiere decir que, un, que siempre algo caiga en uno o en el otro, que sea disjunto a esta categoría, como decimos. O sea, que, que, eh, que puede ser que, que haya una mezcla de los dos, ¿no? En, en, en un sesgo que estamos observando, que es el sesgo preexistente, que es cuando algo... Como vienen a decirte, bueno, ¿ustedes por qué quieren cambiar esto si la sociedad ya es así? ¿No? Estos estereotipos que, eh, que tenemos, pero hay que ver estereotipo de quién, ¿no? porque si está entrenado en datos que son de México, entonces estamos uh, trayendo los sesgos de México a otros lugares, eh, que puede estar bien o mal, no estoy diciendo ningún eh, juicio de valor ahí. Por otro lado, también están, por eso, los sesgos emergentes, eso es lo que estaba diciendo recién. Si nosotros usamos datos de una cultura y la aplicamos a otra cultura, bueno, estamos ahí eh, trayendo un sesgo que esa cultura a la que la estamos aplicando no tenía. Entonces, eh, para dar ejemplos, eh, hace un tiempo en Twitter hubo una discusión de que de, Twitter... Eh, recortaba automáticamente las imágenes, porque a veces poníamos una imagen muy grande, entonces enfocaba alguna parte de la imagen para mostrárnosla cuando estábamos viendo eh, noticias en Twitter. Y eh, bueno, era cómo recorta aleatoriamente, bueno, está haciendo foco en algún lado, tiene algún criterio racial, y había una discusión justamente de que parecía que siempre estaba enfocando en la persona blanca. Eh, de hecho, algunos decían, no, pero está enfocando en la parte de arriba de la foto, entonces probemos intercambiar... Bueno, y hubo gente que hizo y fue haciendo distintos estudios y, bueno, estaba enfocando no solamente en hombres blancos, sino también en si eran mujeres, en mujeres flacas, en mujeres jóvenes, ¿no? Y había distintos sesgos, eh, tanto así que, bueno, ahora Twitter te dice, bueno, recortate la imagen vos <ríe> y no las recorta más automáticamente. Eh, bueno, era un efecto sistemático en ese momento, que eh, eso es lo que veníamos diciendo, que era como un error sistemático. ¿no? Otro tipo de ejemplo de sesgo en sistemas basados en datos, fue, eh, que fue Noticia en Holanda, fue este sistema que eh, decía, digamos, que se, eh, que se dieron cuenta que estaba discriminando más a las personas que recibían eh, ayudas sociales de alojamiento cuando eran inmigrantes. ¿no? Y esto era algo que hizo que este sistema se dejara de usar. Eh, bueno, en particular nosotros acá venimos a, digamos, esto fue sesgos en general. Nosotras venimos a hablar de sesgos en procesamiento del lenguaje natural. Para eso nada más voy a introducir una terminología que es Word Embeddings <ríe> eh, para hablar, para referir con esa frase a una técnica que usamos dentro de procesamiento del lenguaje natural. y que tiene que ver con cómo modelamos el lenguaje. Entonces, de eso es lo que voy a hablar ahora. Bueno, yo también quería traer esta cita de un libro que estoy leyendo en este momento, que es Data Feminism, Feminismo de Datos, eh, y que dice que eh, hoy, digamos, el, los periodistas, eh, como que uno de, de los objetivos es hablarles con la verdad al poder, ¿no? pero hoy la ubicación de ese poder se ha movido de la gente, de cierta gente importante y ciertas eh, corporaciones, a los datos y los modelos que tiene esa gente y esas corporaciones, eh, y que ellos usan, ¿no? Entonces, eh, estos... Estos modelos y estos datos requieren nuevos métodos para poder, ser, para poder interrogarlos, para poder interactuar con ellos, sobre todo en esto que se dice que estos modelos y esto, estos modelos son una caja negra, ¿no? Entonces, es como, bueno, es inevitable, no podés, no podés cuestionarlos, porque son una caja negra, ¿cómo los vas a cuestionar? ¿No? Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer este cambio de perspectiva involucrando, bueno, acá habla de periodistas, pero involucrando a distintas... Eh, especialidades de a distintos expertos. Entonces, bueno, vamos a meternos adentro de una de las técnicas que usamos en procesamiento de lenguaje natural, que se llaman Word Embeddings. Eh, esta, esta técnica se usa por detrás de muchas cosas que usamos hoy en día, en particular se usa por detrás de la búsqueda en Internet, eh, de la traducción automática, de cuando nos autocompleta nuestro teclado, de las publicidades que vemos, que nos trae, personalizadas. Eh, y estos, eh, estos, estas técnicas, eh, este, este modelo que es el Word Embedding, se entrena, eh, acá pongo leyendo, entre comillas, porque en realidad uno de los objetivos también nuestro es dejar de, digamos, una de las cosas que hacemos un foco es dejar de eh, hablar como si fueran personas, los modelos, ¿no? Entonces, estos, estos modelos se entrenan en realidad procesando de una manera que es muy diferente a como las personas leemos texto. Eh, pero bueno, acá otro de los puntos es que eh, usan grandes volúmenes de texto, ¿no? Usa, y y esta, este tamaño hace que estos datos sean... Eh, muy difíciles de inspeccionar nada más leyendo los textos digamos no terminaríamos en toda nuestra vida de leerlos eh, por ejemplo sobre qué textos se entrenan estos word Embedding? bueno se entrenan sobre wikipedia eh, sobre foros sobre noticias eh, y cualquier texto digamos sin estructurar que haya en internet podrían usar una vez que son entrenados, pueden empezar a... Eh, vemos que capturan conocimiento porque nos pueden contestar preguntas. Por ejemplo, a este modelo le podemos preguntar Italia es a Roma lo que Francia es a qué, y nos responde París, nada más habiendo procesado este volumen de información no estructurada, no usando una base de datos que tiene esta información que alguien se la puso. ¿no? Eh, y... Antes, en realidad, esta tecnología, algo que está bueno parar y pensar, es muy nueva. Porque antes del 2015, lo que se usaba para, para representar esta información de palabras, eh, no se aprendía de esta información no estructurada. Se usaba en base de datos de un montón de gente que eh, se pasaba años definiendo cosas, haciendo diccionarios, diccionarios electrónicos. ¿no? Nosotros, los diccionarios en papel, después se fueron digitalizando y eso pasó hasta hace menos de 10 años. O sea que es una tecnología muy nueva. ¿Y cuál es la intuición básica de por qué funcionan este, estos modelos? Es esto que pasa cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, un idioma nuevo o cuando vemos una palabra que no conocíamos antes. Entonces acá, por ejemplo, sería la palabra durians. Si leemos estas oraciones en las que la palabra durians está, como nos dice por ahí nuestra profesora, de nuestra profesora o profesor de inglés, eh, trata de sacar el significado por contexto, ¿no? Entonces leemos, en mi viaje a Tailandia comí durians por primera vez. Entonces decir, bueno, es algo que se come. La pulpa de durian es más rica que la de la palta. Parece que es una fruta, una verdura. Quisiera conocer más recetas de durians. Bueno, mm -hmm. definitivamente es algo comestible. Entonces, bueno, efectivamente, acá apareció una foto de un durian. <risa> Así que ahí imagínense una foto de un durian. <risa> se fue el durian. Eh, es como una palta, pero tiene como pinches, <ríe> eh, y eh, hay gente que le gusta, hay gente que opinaría que el durian eh, no es más rico que la palta, <ríe> como yo. <ríe> eh, entonces, podemos adquirir el significado de ir leyendo el texto, y cómo, cómo estos, eh, las personas hacemos eso, los sistemas usan ese, ese mismo mecanismo básico para adquirir ese tipo de, de representación de las palabras. Pero para poder adquirirla, lo que hacen es predecir, digamos, miran, por ejemplo, tres palabras, como las mujeres no, ¿no? Lo cortan ahí y tratan de decir cuál es la palabra que va a seguir, que acá sería deben. ¿no? Si la aciertan, entonces le dan una recompensa al modelo, y si no le aciertan, le dan una, digamos, lo pellizcan eh, Entonces, haciendo eso muchísimas, muchísimas, muchísimas veces eh, y pudiendo comparar con lo que realmente decía el texto, va eh, armando una representación de qué es lo que significan cada palabra. Y de hecho, eso lo va haciendo moviendo, moviendo esta, estas palabras que ve el modelo en cada momento eh, por ejemplo, después lo hace para mujeres no deben, y ahí trata de predecir, conducir, ¿no? Y después mueve, no deben conducir, y trata de predecir qué es lo que seguiría en, eh, a, después de conducir, que acá no está en, en el slide. Entonces, ese sería el mecanismo básico. Ver, y, ahí, <ríe> y ahí aparece, ahí el aparece boya, el boya. Boya. <ríe> para que no se queden con la duda. <ríe> Consigue llegar a saber algo así. Ah, yo. Creo que esa era lógica. Okay. <risa> yo lo tenía planificado de otra manera. No, no sé, creo que sí es lógica. ¿no? Eh... Bueno, no pasa nada. Eh, bueno, entonces, habiendo visto esto, esta técnica, digamos, y cómo, eh, cómo eh, representas un significado, ¿no? Y después. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa y por qué introduce sesgos en procesamiento del lenguaje natural. Uh -huh. Entonces, eh, así como flyer de esta charla, estaban esos ejemplos de eh, poner una búsqueda en Google de las mujeres no deben. y Por ejemplo, algunas... Eh, de, va a variar de la persona que lo busque, de cuándo lo busque. No necesariamente van a conseguir exactamente los mismos resultados. Este es un ejemplo que yo había buscado en algún momento que dice las mujeres no deben sudar. Y yo soy una mujer, por ejemplo, que suda mucho. <ríe> eh, entonces, me toca personalmente. Las mujeres no deben cortarse el, el cabello. Las mujeres no deben usar pantalones. No deben tener los mismos derechos que los hombres. Uh -huh. Decís, bueno, ¿de dónde estás sacando <ríe> <ríe> estas cosas? ¿No? <ríe> uh <-huh. ríe> y eso es eh, dos meses atrás. Y si buscas ahora, las mujeres no deben estudiar antes de ayer, ¿no? Una búsqueda. Uh -huh entonces sí. <risa> sí, e Igual es me... distinto para cada persona, ¿eh? Porque... Sí, pero aparte sí. de ahí, eh, la vez pasada estaba en una clase en sociales y alguien me desafió y decía, ¿y si pones los hombres? A ver qué dice. <risa> Ay, Dios, y una cosa bastante impresionante fue que tienes unos sesgos tremendos también para los sí. hombres, porque había Ahora la segunda cosa. Ah, no te fue, entonces no, no, no el <risa> <risa> Eh... Sí, ahora estaba mostrando cosas de mujeres, pero vamos a ver que para hombres también hay. Sí, hay para <ríe> todos. <ríe> Sin distinción. Eh, bueno, ¿se acuerdan de esa pregunta que les podíamos hacer a los, a los Word Embeddings de esta comparación? Como, por ejemplo, en este caso, hombres es cirujano, lo que mujeres A. Y en este caso, bueno, este es el típico ejemplo que probablemente ya hayan visto. Eh, este es un, eh, un modelo que está entrenado sobre datos de Wikipedia, y después vamos a ver de dónde vienen los datos de Wikipedia en español, para hacernos una idea de la cultura. Eh, pero este creo que es compartido por muchos países. ¿Qué les parece que completa ahí? ¿Cómo? Enfermera. También tenemos otro. Teníamos enfermera, sí. ¿Hombres ha programado lo que mujeres a qué? Este a mí me llamó mucho más la atención cuando lo vi la primera vez. Ama de casa, sí. En este modelo digo, particular entrenado sobre estos datos. ¿no? Pero sí. Es fuerte. Y acá lo de los hombres. Por ejemplo, en este caso es los hombres no pueden, lo que yo busqué eh, decía, no pueden salir de Ucrania, no pueden controlar sus impulsos sexuales. No pueden levantar la silla, no pueden tener hijos, no pueden expresar sus sentimientos, no pueden estar solos. <risa> levantar la mesa, no sé qué. <risa> <risas> y les buscamos explicaciones también ¿no? sí. <risas> es como esto no, no tiene muchas explicaciones más que ese mecanismo que yo les, les, les mostraba antes pero a nosotros los que los leemos sí nos afecta ¿no? es, es lo que decía Luciana ¿no? o sea venimos eh, de, un, de un paradigma en el que nosotros podíamos cuestionar a los tomadores de decisiones Decían, ¿por qué no me das el crédito? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Sos de talleres, ¿no? Eh, y, y podés cuestionar y podés ir al Inad y decir, me ha discriminado porque él es de Belgrano y yo soy de talleres y, no, tenemos un problema. Pero a esto no lo podés cuestionar porque ¿por qué de, de repente dice levantar la silla? Pero a lo mejor eso igual tiene un, un efecto discriminatorio en algún punto para mí. Eh, efectos sutiles tiene muchos, pero efectos directos también, ¿no? Algo que yo noté, es un, un detalle, pero si vamos al otro que yo lo busqué hace un par de meses, no decía nada acá abajo, ¿ven? Está en blanco. Si vamos al de los hombres, que es nuevo, dice denunciar predicciones ofensivas. <risa> Tendríamos que usar ese es... botón muy seguido. Sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, pero entonces cuando decís denunciar predicciones ofensivas, sí. el mecanismo de pero Google es no predigo más nada. Claro, ¿qué es lo que hacen con eso? Ese es el tema. Claro, no, no es que realmente... No creo dicen, que no. Bueno, vamos a ver... que después qué está vuelvan pasando. a vos a decirte esto. No, no, no, no, no es que de repente eh, se, se ponen a, a ver cuál era el sesgo y, y cómo hacer, ¿no? Sino que sencillamente, no, cuando alguien ponga a los hombres no pueden, cortala. No pongas ninguna predicción porque están las feminazis que no dan más. Y que hay varios de esos. Si esto lo buscas en inglés, no pone nada. Porque alguien ya se quejó. Seguramente. Entonces es como para evitar denuncias, no pongamos nada. Eso no significa que el modelo no siga siendo igual de sesgado, y este, y, pero no lo podés ver de forma tan explícita. Evidentemente el impacto va a seguir estando, solamente que no lo vas a poder ver de forma tan clara. Lo vas a ver en otras, como en traducciones, por ejemplo. Ajá, ajá con cosas más sutiles todavía, ¿no? Bueno, esto era para mostrarles, eh, se ve apenas, pero estas son ediciones en, de español, eh, de Wikipedia, de donde los puntitos verdes es donde están los editores eh, de, de Wikipedia en español. Eh, y vemos, bueno, no sé si se llega a ver sí. ahí, había muchos puntitos en Estados Unidos también, eh, más dispersos, pero había puntos en Estados Unidos, se ve muy fuerte España, que tiene eh, gran parte, digamos, como el 40% de las eh, ediciones, eh, y bueno, en Latinoamérica, eh, también se ve en Argentina, pero... Eh, Venezuela. En... Algo en Venezuela, <risa> pero ah, sí poco, está. porque cuando... Tendría que haber mostrado los porcentajes, pero... Eh, el porcentaje con respecto a la población no es para nada parejo, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, es una población bastante más chica, pero que tiene un impacto mucho más grande en el contenido que se genera. Eh, igualmente, esto no es para decir, para culpar que los sesgos son culpa de estas personas, ¿no? Sino de estructuras eh, de poder en el mundo también. Uh -huh. Pero vemos también que está este sesgo emergente, porque estamos usando nosotros por ahí modelos de lenguaje que vienen de otros países. Que no, está, no es solamente en inteligencia artificial, pasa en un montón de áreas, ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno, ahí vamos. vamos a, bueno. a Entonces, bueno, ven que el, el problema es, eh, es grande, tiene impactos... Eh, Graves y otros, y, y esos son los que vemos. No hay algunos que todavía los estamos viendo. Eh, así que, bueno, la gente empezó a preocuparse y dijo: No, esto es muy grave, vamos a estudiar el sesgo. Y, y entonces, que hicieron lo que vienen haciendo, lo que venimos haciendo, la gente que nos dedicamos a la y informática Lau dice: La gente quiere decir la gente que trabaja en inteligencia artificial <risa> en la comunidad internacional. Y que... <risa> sí, está bien. Eso, sí, eso. Eh, dije la gente que, que se dedica a, a la inteligencia artificial dijo no esto hay que tenemos que hacer algo al respecto eh, qué vamos a hacer vamos a convocar a expertos en sesgo no esto yo te lo arreglo en un momentito y empezaron a hacer cosas sobre sesgo y ¿sí? es hacer estudios sobre sesgo eh, y, vamos, y ahí ahora a, a la fecha hay una cantidad de, de trabajo eh, tremenda, súper grande, dijimos, qué bien, vamos a ver qué hay, ¿no? Nos pusimos a ver qué había y nos dimos cuenta primero que no era para cualquiera, que son cosas muy complicadas, ¿sí? Muy complicadas de entender, o sea que las herramientas para inspeccionar sesgos eh, como que discriminan a buena parte de la población, especialmente la, especial la que es especialista en sesgos, ¿sí? Eh, lo que vimos, eh, sobre todo, es que trabajan, eh, principalmente el sesgo de género. ¿Por qué? Porque el sesgo de género tiene muchas propiedades buenas. Primero, que está de moda. ¿no? Tiene, cuando digo de moda, quiero decir que tiene mucha más visibilidad. Eh, segundo, que es binario. Y esto a la gente de computación le encanta. ¿no? no es binario. Sabemos que no es binario, pero es muy fácil de binarizar, especialmente en nuestras culturas. ¿no? En inglés, en castellano. ¿sí? Eh, así que, bueno, la mayor parte de trabajos... Son para sesgo de género, pero género así, sí, sí, género binario, masculino o femenino. Y ya está. Siempre hay adelante un cartelito que pone No, nosotros sabemos que el, sesgo, eh, que el género no es binario, no sé qué, pero vamos a probar con esto. Y en todo su trabajo con eso. Y trabajo futuro, alguien que, que lo piense mejor. ¿sí? Pero hay papers y papers y papers y mucho trabajo sobre eso. ¿sí? Sobre solamente eh, género. Eh, algunos también eh, se ponen con eh, edad, no, quizás raza, no, Pss, raza es el sí, otro, raza, raza blanco Aunque no de raza blanco. Pero raza también binario, negro, blanco. Sí, blanco y no blanco, <risa> sí. sí, Entonces te dicen brown, brown, pero pero brown que bueno, sí, ¿no? Y, y, no, no, es es, o sea, pero a lo sumo lo que te dicen, lo que te dicen cuando alguien le dice no, pero y el brown te dicen bueno, pongamos un disclaimer. Y, y ahí van, y se siguen publicando, o sea, y hay una, un aval de la comunidad, ¿no? Del, es, esto, nosotros somos gente súper buena, o sea, igual que está la caridad cristiana, está el trabajo con sesgos, ¿no? Bueno, eh, no, bueno. Entonces, el, muchos, eh, el estudio de sesgos, van a ver nuestra propuesta se, se, se, se basa fuertemente en eso, trabaja con listas de palabras, ¿sí? Como que es la, la piedra de toque, el, el, el elemento crucial son las listas de palabras. Entonces estas listas de palabras tienen que estar bien pensadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se les ocurren algunas, pues no sé, género, pues pon él, ella, ¿no? Y género. Y, y otros dicen, bueno, no, vamos a ir a buscar un paper de antropólogos y vamos a ver qué dicen los antropólogos. Bien. Y usan las palabras de los antropólogos sin mucho, chequear mucho si el contexto es el mismo, si hay que hacer algún recaudo. ¿no? Y otros dicen, bueno, nosotros vamos a hacerlo para el farsi. Y agarran las del inglés y las traducen al farsi. Eh, y ya está. Listo, ¿no? O sea... Eh, sin sí, mucho análisis sobre las listas de palabras. Mucha gente, la mayoría trabaja para el inglés y las particularidades de otras lenguas quedan relegadas. Y cuando alguien dice, no, no, no, pero escúchame, es que ponele el castellano y muchas otras, tienen género gramatical. Entonces, claro, tenemos por un lado el género como el fenómeno cultural y luego tenemos el género gramatical, ¿no? Y ambos se codifican en el lenguaje. ¿Qué hacemos? voy a poner un modelo que tenga dos dimensiones en lugar de una, entonces hay que hacer una geometría, ya que está la fórmula, y ahí sí que ya expulsaste a la poca gente que te quedaba por expulsar. <risa> ¿Sí? Eh, no, no, o sea, y eso sí, como que todo el trabajo se enfoca en obtener métricas y métricas y métricas y fórmulas y, y armar una, una maquinaria que formalmente es muy sólida, que te permite que tu paper sea publicado eh, y que no es muy claro cómo nos hace avanzar efectivamente en que Google deje, o sea, que nos, eh, nos sigan imponiendo los estereotipos, en que podamos examinar por lo menos esos estereotipos, ¿no es cierto? Eh, acá les, les mostramos un ejemplito fantástico de eh, la, listas de palabras para el. Para el castellano, para el inglés, capaz que lo podemos poner más, más adelante cuando hayamos explicado bien cómo funciona esta cosa, ¿no? Se va a entender mejor. Pero bueno, ven que a, eh, trupe, a, sí. Sí, acá ten, tenemos el, eh, un experimento que se hizo para el inglés con unas listas de palabras, se tradujeron en el castellano y, las, y el resultado es totalmente diferente. O sea, no, no es igual. ¿Sí? Las mismas palabras en un idioma o en otro se comportan distinto se pueden trasladar. Sí, en particular en inglés nurse no tiene género y cuando traducimos a castellano como enfermero acá está asociado al género masculino lo cual no está mal, pero no se puede hacer una traducción directa como hacen en muchos artículos científicos eh, digamos ignorando el hecho de que en español tenemos género en el lenguaje uh -huh. Y cuando no lo ignoran es para ponerte una maquinaria así ¡puff! ¿no? que aplasta cualquier eh, investigación de otro tipo ¿no? Eh, nosotros, la verdad es que nos interesan otras cosas y, y creemos que a ustedes seguramente también, así que quisiéramos enrolarlos para que hagamos eh, juntos lo que nos interesa. Sí. Y lo que queremos hacer es que no sea tan difícil eh, trabajar en estas cosas. Porque genuinamente creemos que no es tan complicado que se puede hacer sin toda esta maquinaria. Sí. Eh, lo que nos parece artificioso es que haya tanto interés en las métricas, cuando son métricas opacas, que compactan muchas propiedades que nosotros no queremos compactar, que queremos examinar. ¿Sí, ¿De qué me sirve que me digan este Word Embedding tiene un 0,71 de sesgo y este otro un 0,72? Sí, es claro. ¿Y en, y en qué, qué sesgo? Eh? No todos los sesgos son iguales. Algunos son más iguales que otros. ¿sí? Eh, luego tenemos... Eh, un montón de trabajo para mitigar sesgo ¿sí? mitigar sesgo en los word embeddings ¿qué es un word embedding? un word embedding es como si fuera una red neuronal no es una red neuronal, no es un espacio pero bueno, es una cosa que, que está como muy ligada a una red neuronal no sé si alguna vez vieron una red neuronal pero no se entiende nada entonces, mitigan sesgo sobre algo que no se entiende y se obtiene algo que no se entiende eh, y te dicen no, pero funciona mejor porque mira estas palabras antes eh, estaban sesgadas y ahora ya no estas las que vos miraste y las que no miraste y, y que, que eh, se, son, son eh, técnicas muy superficiales, métricas muy superficiales eh, que nos dejan bastante poco satisfechos y en cambio nos parece mucho más valioso eh, poner esfuerzo en la exploración más cualitativa de poder hacer una caracterización más cualitativa de, de algo que entendemos que es muy cualitativo que obviamente hay grados pero que que, que no es es muy difícil de medir eh, si es más grave tener eh, dos sesgos de género y uno de raza que tres de raza y dos y uno de género no sé eh, no sí, o sea, es que no lo sabemos porque somos de ciencia de la computación entonces <risa> digamos abrir la caja negra para que gente que sabe de estas cosas pueda explorarlas uh -huh. Uh -huh. y, y, y francamente como estrategia de mitigación nos parece que eh, aplicar estrategias de mitigación sobre esos artefactos que no entiende nadie eh, es eh, por lo menos artificioso y nos gustaría más que eh, y hay varios estudios que lo avalan ¿no? que, que el, las estrategias de mitigación se apliquen sobre los textos, que son las producciones humanas, que entendemos los humanos y que efectivamente curar los textos tiene efectos de mitigación sobre los artefactos que se infieren a partir de ellos, ¿no? Como sería esperable. ¿sí? Entonces, bueno, nosotros es lo, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, lo que eh, hicimos básicamente es agarrar las herramientas que ya había, ¿sí? Agarrar las propuestas y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no sea tan difícil? ¿Sí? Y así poder usar estas herramientas para eh, hacer lo que realmente es difícil, que es la cosa en sí, el fenómeno del estereotipo, el fenómeno del sesgo, el fenómeno cultural, social, ¿no? Eh, básicamente, lo que hicimos fue reducir la complejidad a decir, bueno, lo que estás haciendo es analizar palabras, ¿no? Palabras que eh, entendemos que están sesgadas. Y sí, básicamente lo que necesitamos, lo, lo, lo crítico, lo crucial, es tener dos núcleos de significado. Dos. Sí, porque nosotras somos, somos, somos de, de computación. computación. <risa> Esto es verdad, Venimos ¿no? a preguntar cómo hacer para tener tres. Sí, exacto. <risa> o sea, a ver, tenemos nuestras limitaciones, ¿sí? Perdón, ustedes saben que ese coro de somos de computación va a ser recortado y usado de manera... <risa> <No>. <risa> saben que acaban de convertirse en meme, ¿no? Junto con el dedo de, al... de Alexia. <risa> bueno. Eh... A ver, la mayoría de técnicas están desarrolladas, las herramientas que ya están son estas. Entonces nosotros tenemos medio año ahora para hacer un prototipo, tenemos una financiación de medio <risa> año para hacer un prototipo. Entonces vamos a hacer un prototipo con esto y luego seguimos. ¿sí? Cuando el prototipo diga, esto está muy bien, conseguimos la financiación y, hacemos, y seguimos. ¿vale? Entonces por eso estamos trabajando ahora a hacer la primera prueba con dos núcleos de significado. Entonces necesitamos palabras que caractericen estos dos núcleos de significado, diríamos femenino-masculino ¿sí? o joven-viejo. Ya sabemos que en nuestra cultura la edad no, no es binaria, que es por lo menos ternaria, pero bueno, eh, vamos, ¿no? Eh, tratemos de avanzar eh, y, y por lo menos avanzar en la metodología por ahí, ¿sí? Y luego una serie de palabras que queremos colocar, ¿no? En, entre estas dos núcleos de significado como que tuviéramos dos extremos del significado joven viejo y, y unas palabras que queremos colocar en estos núcleos de significado y así hacer una exploración ¿sabes? solamente que bueno estas eh, hay varias cosas previas a esto no que eh, para crear este, estos núcleos de significado se crean se, se, se delimitan en un word embedding y este word embedding está inferido de un texto, ¿sí? Los word embeddings son representaciones de las palabras inferidos de grandes cantidades de texto, como libro Luciana, ¿sí? Eh, y para armar estas listas de palabras, ustedes, que son los que saben, tienen que hacer hipótesis sobre cómo los sesgos que ustedes conocen, la discriminación eh, por dónde vive uno, eh, el estereotipo sobre... Eh, Cómo se mueve la gente, ¿no? Vieron que ahí no, es, es la de coca, ¿no? Eh, no bueno, esta que no se usa tanto. Eh, bueno, eh, sí, todos esos estereotipos, cómo se manifiestan en los textos. Algunos no se manifestarán quizás en el lenguaje, ¿eh? pero muchos sí. Cómo se hace, cómo, cómo es eso, cómo convertir esos eh, esa, eh, esos fenómenos en es, estas tres listas de palabras, ¿no? Las de un lado, las del otro y las que van al, las que nosotros queremos posicionar que quizás, idealmente, quisiéramos que estuvieran al centro, no sé, queremos saber qué pasa con ellas, ¿sí? Entonces, esto, se es, lo he dicho, ¿sí? Eh, nos, los, los ejemplos que vamos a estar viendo ahora son sobre Word embeddings eh, no contextuales, ¿sí? Espera, tío. ahí está, sí. Eh, sobre Word embeddings no contextuales. Eh, quiere, quiere decir no contextuales, que no son, no sé si ustedes conocen los modelos de lenguaje que son eh, estos que vos les decís algo y te contestan, o que vos empezás a escribir y te, y te completan la frase. Bueno, no son Word Embeddings de los que usan esos modelos de lenguaje, sino que son unos previos, los que había en 2015. Sí, que todavía se siguen usando en un montón de cosas. Hemos empezado a trabajar sobre estos y ya estamos avanzando en empezar a trabajar en, en, en incorporar los los, eh, los embeddings de estos modelos de lenguaje. Pero por el momento vamos a explicarles, vamos a mostrarles ejemplos de cómo funciona esta metodología de exploración en Word Embeddings no contextuales aprendidos con este algoritmo que se llama FastText, que es de Facebook, eh, sobre el Spanish Billion Corpus. El Spanish Billion Corpus es un corpus inmenso del español que es básicamente la Wikipedia y el Parlamento Europeo y unas cuantas cositas más. ¿Sí? O sea, que lo que van a ver acá es eh, algo que representa cómo, cómo, cómo se comportan las palabras básicamente en la Wikipedia hasta el 2015. ¿Sí? Por eso no hay nada de coronavirus, ¿qué otra cosa? No había TikTok tampoco, ¿no? Mm. ¿Está? Eh, bueno. Bien, eh, ¿cómo ha sido? Este, este corpus ha tenido una curación X, porque siempre hay que hacer una cierta curación por eso es que no podemos eh, hay un proceso hasta que podemos convertir un, un corpus en un Word Embedding, ¿sí? Y tiene eh, eh, casi un millón de palabras únicas eh, cuando sacamos las palabras menos frecuentes, ¿sí? Hemos hecho un proceso para poder manejarlo más, eh, más cómodamente, de achicarlo un poco y quedarnos con las palabras más frecuentes, ¿sí? Muchísimas palabras. Bueno, eh, eh, un momentito, lo, esto queríamos dar. Esto es lo que podemos hacer, nosotros que no tenemos mucha inventiva porque somos de computación, eh, lo que hacemos es definir el con una lista un, un núcleo de significado, ¿sí? con otra lista otro núcleo de significado y luego agarrar unas cuantas palabras y ver cómo se eh, posicionan con respecto a estos dos núcleos de significado. Entonces tenemos el núcleo mujer, ella, chica, niña, esposa, señora, hermana, madre, abuela. El núcleo hombre, el chico, niño, esposo, señor, hermano, padre, abuelo. ¿sí? Y ahí vemos cómo eh, enfermera es, está muy... Eh, cercano al, al núcleo de significado femenino eh, y enfermero no está tan cercano al núcleo de significado masculino ¿sí? que nosotros habríamos esperado ingenuamente ¿sí? y ustedes dirán no, es que el mundo es así, bueno, sí, será, será así el mundo, pero queremos que siga siéndolo, también hay asesinatos en el mundo, no sé eh, no, no quiere decir que queramos que siga ¿sí? belleza es súper femenino y cirujano mucho más masculino ¿sí? sudar Sorry. <risa> eh, pero, la, pero la delicadeza no. Mira, ¿ves? La Delicadeza, esto es sorprendente. La delicadeza Conducir no es tan fea. ¿no? Conducir es de, es de hombre. La sabiduría también. ¿no? Ah, la sabiduría. También. También. Sí, bueno, este tipo de cosas que luego. Eso que es femenina. La sabiduría. La sabiduría, claro, sí, ah. porque hay gente que dice, no, porque esto es el género gramatical. Bueno, aquí tienes la, la sabiduría, ¿sí? eh, la violencia. Bueno, no sé. Bueno tejer no tiene género, ¿sí? Entonces, nosotros se nos ocurre esto. Y hasta acá llegamos, ¿eh? Entonces, nosotros esperamos de ustedes que les interese esto, que les interese involucrarse activamente en el corazón del desarrollo de estas cosas que nos afectan en el día a día. Nosotros necesitamos que haya científicos sociales que digan ¡Hola, eh, Google! Yo puedo venir a trabajar con ustedes, ¿sí? Nuestro sueño es que eh, no cueste nada, o sea, que no, que te digan, no, es que nosotros quisiéramos incluir a gente de, de sociales, pero es tan difícil porque no saben programar. No, no, pero no te preocupes que tenemos esto, que en un ratito eh, lo, los tenés eh, integrados en el equipo, ¿sí? No es que ellos, los de Google, no pudieran hacerlo, ¿eh? Pero bueno, nada, nosotros, esta es, esta es nuestro nuestro objetivo, ¿sí? Eh, entonces, por ahí, lo que nosotros esperamos ahora, en este, en este momento en que estamos desarrollando este prototipo, es que ustedes vengan y nos digan, mira, ¿sabes? Hay, hay un sesgo súper interesante que me gustaría ver y me gustaría jugar un rato con, con esta herramienta y ver qué pasa, ¿no? eh, Entonces, nosotros, como no tenemos muchas ideas, queremos ideas de otros y les vamos a presentar aquí algunas ideas que ya nos trajeron estudiantes que tuvimos en la diplomatura en Ciencia de Datos en la que empezamos a dictar estas cosas que eh, son gente de, de muchos lados, ¿no? Por ejemplo, acá eh, vemos cómo estuvieron explorando sesgo de origen eh, norteamericano, eh, latinoamericano, un equipo que estaba compuesto por eh, un, alguien que era de administración de empresas, que trabajaba en recursos humanos y alguien de biología, ¿sí? eh, Lo que se les ocurrió, o sea, estas personas estuvieron mucho tiempo explorando qué palabras poner en cada uno de estos núcleos no es fácil sí porque hemos trabajado también luego bueno, tratando de modelar esto y por ejemplo alguien que era de costa rica no era eh, que decía no porque cu pongamos cubano y a los cubanos también les decimos gusanos no sé pero si pones gusano te, te trae todos los significados de gusano y no solamente el significado de gusano Ah, entonces no podemos hacer eso no bueno ¿Qué, ¿Qué hacemos? Entonces, en, para el espacio de norteamericano solamente se les ocurrió poner estas palabras o cuando ponían otras palabras, el significado se corría mucho y el comportamiento no era como el que ellos querían. ¿Sí? Entonces, hay un trabajo grande en explorar estas palabras, eh, eh, de, cómo se caracterizan esos núcleos de significado. ¿sí? Eh, en cambio, para el sudamericano tenían muchas, muchas más palabras in, básicamente los eh, gentilicios de los nombres de los países y ahí vimos lo que usaron como palabras de diagnóstico digamos eh, eran palabras de profesiones si ¿sí? vemos que los sudamericanos son futbolistas netamente sí eh, pero también docentes obreros albañil plomero vivió mientras que norteamericanos están mucho más asociado a programador informático modelo florista <risa> bueno y ahí ahí cuando cuando encontramos estas cosas es que eh, no tanto nosotros no pero estemos trabajando ya con algunos eh, algunas personas de otras áreas y nos dijeron porque yo quisiera ver cómo se usa florista en el corpus en los textos Ah, y dijimos, qué buena idea bueno entonces estamos incorporando a nuestro prototipo la posibilidad de, de ir al al dato original, es decir, ¿qué está pasando con florista? ¿Por qué florista? Eh, ¿Y, y por qué también de paso norteamericano, estadounidense? Que, que, ¿Cómo se sitúan estas palabras? ¿Qué contextos tienen? Eso también facilita esta posibilidad de curación que decíamos, ¿no? de impactar en los textos originales, eh, en una actividad mucho más humana que modificar pesos en una red neuronal, sí, eh, y efectivamente tener. cambiar esto. Si es que uno quiere hacerlo para un contexto determinado, ¿sí? Siempre, esto así en abstracto es como descriptivo, pero si yo estoy pensando en hacer una, una aplicación para, yo que sé, para orientación vocacional, ¿sí? quizás está mucho más claro qué quiero hacer con esto. ¿sí? En, la, en, la, en lo concreto, las decisiones son, tienen mucho más sentido. ¿sí? Acá, hay uno de riqueza-pobreza, que hicieron un, eh, una doctora en físico, una economista y, y una ingeniera electrónica. ¿sí? Eh, y las palabras de diagnóstico que, usado, que usaron fueron eh, sí. sentimientos, ¿no es cierto? Sí. eran sí. Sentimientos, sí. básicamente. Esta. Eh, y otro de eh, eh, eh, sesgo etario. ¿sí? Eh, y lo que se colocaron acá fueron verbos. Y ¿sí? van a ver que es mucho más de joven... Eh, a amar y bailar y mucho más de, de viejo dormir y enfermar bueno es... <risa> dormir <risa> se escucha <risa> bueno bueno eh, y capaz que estos no los no sé eh, cada uno tiene como un conocimiento el dominio ¿sí? algunos les sorprenderán otros otros no por eso es necesario traer un especialista, alguien que haya pensado más de dos minutos en esto y que vaya más allá de la ingenuidad y que también tengan una, una, una maduración sobre qué hacer con esto en una aplicación concreta. ¿Cómo impacta esto? ¿sí? Nosotros lo que queremos es poder trabajar con estas cosas y no con la fórmula de componentes principales o una distribución de probabilidad en dos dimensiones que en realidad viene de 300 dimensiones no, no, decime qué está pasando con, con palabras que yo entiendo y cómo esto luego se refleja en eh, imposiciones, sutiles, pero imposiciones al fin sobre el usuario final. ¿no? Eh, bueno, si quieren jugar un poco con esto, tenemos una cosa que no, todavía no es el prototipo, ¿no? pero que es algo con lo que se puede jugar, eh, tiene, hay un poco de código tienen que tenerle miedo el código hay un les puede salir un, un pequeño error que abajo explica qué hay que hacer con ese error pero esto en octubre que vamos a volver para trabajar con ustedes ya va a estar todo esto solucionado así que esperamos que si quieren tienen ganas de mirarlo lo miran acá les dejamos también una exploración que hicimos sobre algo de interseccionalidad Cambiando palabras, ¿sí? Y viendo cómo estos cambios de palabras. Ah, se lo dejamos acá para que lo vean, porque ustedes saben más de esto que nosotros, que están disponibles las feminas, ¿sí? Eh, que vean, ven que no que cuando voy cambiando las palabras de los extremos, van cambiando cómo se, las mismas palabras se van posicionando. Mm. Sí? Eh, bueno, lo que queremos hacer, y para eso queremos su input también, es eh, traer disponibilizar en el prototipo más información sobre los contextos de las palabras, poder comparar fácilmente y no así como yo acabo de hacer, que es un poco pedestre, ¿no? Eh, el efecto de diferentes listas de palabras, poder comparar representaciones de diferentes embeddings, tener mejores visualizaciones, en eso estamos trabajando Me también, entiendo. y incorporar estos embeddings de los modelos de lenguaje que son los que nos están hablando más últimamente. Sí, tenemos un paper que es el que dijo Valentina, está en inglés de momento y... Prontamente la, la traducción al castellano, ¿sí? Ya se la vamos a hacer llegar, así les hacemos memoria para que no nos olviden y vuelvan en octubre con muchas ganas, ¿sí? Eh, esto. Y volvemos a, a ustedes. Tenemos está. un micrófono aquí. <risa> <risa> bueno, pero para el streaming, porque hay gente afuera. No sé si hay gente en el chat que quizás quiera decir algo en el... En el streaming también, no olvidemos, no olvidemos la, quienes nos están viendo remoto. Por ahí para ir rompiendo el hielo, pongo alguno, digo, alguno de, los, de las frases. Eh, Por ejemplo, no sé, la tercera es una que a mí me gustó. Los usuarios de inteligencia artificial son los que más nos beneficiamos de ella. Micrófono. No, Dale. No, a ver. esa fue la que más me pasó a mí también. ¿Anda? Lo, lo. Hola, hola. ¿Me toman? Hola, hola. Hola, hola. A ver. Es. ahí. Hola, hola. ¿Me escuchas? No. Hace como un. La luz verde se Suban le Se acá. Bueno, venga. Sí. <ríe> ¿Se escucha? ¿Funciona el micrófono? Ah, listo. Genial. No. Por ahí, si nos puedes decir tu nombre primero. ¿Sí? <ríe> ¿No? Dale. Venite acá. acá ah, ahí está. Usa Ahí. Ahí está, ahí sí, ¿no? ¿Tampoco? A ver. Yo creo que es más efectivo gritar. A ver si. Bueno, sí. El... de vuelta. Eh, soy Fernanda Sández, eh, soy egresada de Letras de la UBA, estudio lingüística, pero ahora trabajo como periodista y vine acá como periodista porque estoy haciendo notas sobre sesgos de género e inteligencia artificial. Eh, me pareció interesantísimo todo, todo lo que dijeron. Es más, ya quiero llevarme los datos de todas para llamarlas después. Eh, no, me quedé pensando justamente en el tercero, porque dice los usuarios de inteligencia artificial son los que más nos beneficiamos de ella. Y estaba leyendo unas, co unas cosas de, de una doctora de matemática que es Cassio Anil, las deben conocer. Este, y estaba viendo una... Este, una, una conferencia que había hecho en el 17, en donde justamente definía los algoritmos como opiniones embedded, con las palabras que usaron ustedes, este, y metida en, en código eh, yo quería saber si les podía hacer una pregunta, más allá de la reflexión <risa> y todo eso no, eh, en uno de los ejemplos que dieron ustedes, había una frase que decía algo así como, los hombres no pueden controlar sus instintos sexuales y uno puede pensar Acá nos reímos, dijimos, no estamos en el 1800, jojo, jaja. Esa frase eh, está textual en más de un fallo judicial que pude revisar. El tema es que, digamos, estos sesgos crean y anulan derechos, crean realidades, este, crean... crean eh, absolutamente. Entonces, mi pregunta es, ¿existe la posibilidad o han considerado la posibilidad de justamente hacer una aplicación de esto? Porque a mí el tema que me obsesiona es el tema de, eh, de la justicia. Digo, sobre todo, en, digo, tenemos una justicia absolutamente patriarcal, este, retrógrada y todo lo que ya sabemos, y pensé que quizás algo de esto se podría utilizar. No sé si lo habían evaluado. Esa era mi pregunta, ya me voy. Gracias. Gracias. Estuviste involucrada más en proyectos relacionados sí, pero, a leyes. Eh, sí, pero, pero de vuelta, hay, hay mucho trabajo que, que queda en, en lo académico. ¿no? Y ¿sí? la cuestión acá no es, es pasar a lo, a lo concreto, a, la, a, la, a lo productivo. ¿no? Productivo no sé cómo no sé sería la palabra, pero sería sí. la aplicación. Sí, gran parte de esto es, eh, digamos traer el tema a la mesa y que, que, que se empiece a discutir en distintos ámbitos. Uh -huh. ¿no? eh, uno muy importante es el ámbito legal eh, en el que no tenemos formación tampoco, eh, pero definitivamente es algo a hacer. Nosotros dentro de este eh, proyecto que estamos trabajando ahora, hay otros grupos eh, que están financiados por el mismo, la misma institución que nos financia a nosotros y uno de ellos es eh, eh, Está trabajando más cercano a la justicia, eh, que es, eh, son género? las chicas ¿Data de data de género? género. Sí. Uh -huh. uh -huh. eh. Sí, que sí, o sea, estamos como un poco limitadas por estos, por estos eh, objetivos de corto plazo, ¿sí? Eh, pero, pero sí es, es un campo en el que nos interesa mucho. Pero es un campo que, que lo que yo conozco de, de mi experiencia es. Un campo que en teoría es muy abierto, porque las sentencias deberían ser públicas, pero la realidad es que no es tan abierto, que luego cuesta mucho conseguir eh, los textos de las sentencias, efectivamente. Eh, que hay gente que sí las consigue, o sea, que, que el acceso es, eh, es mucho más complejo de lo que parecería, en la, de, de lo que está es eh, en, la, en la teoría, ¿no? En la teoría es, eh, está hay un cierto... Sí, y en eso están trabajando también eh, Iván y las otras chicas de data género en el acceso a datos, digamos, Exacto. entonces es como un paso previo a lo que nosotras, eh, para poder después aplicar este tipo de cosas, uh -huh. eh, tener acceso a esos datos. Y definitivamente, como mirándolo a largo plazo, a mí me encantaría interactuar... Eh, digamos, esto fue todo muy rápido también cuando empezó este proyecto. <risa> ¿Cuándo empezamos? Este año empezamos en enero. Sí, sí, sí, muy rápido, muy intenso. Fue muy intenso este año. Y es somos pocos, así que de a poco estamos creciendo uh -huh. eh, y, y para poder interactuar también con otra gente que tenemos alrededor que, que está muy bueno lo que están haciendo. Sí, sí, igual eh, yo, yo, yo lo, lo planteé más como una denuncia. Eh, trabajar con datos de justicia no es fácil y probablemente debería ser más fácil lo que es. Eh, sí están disponibles los, en general en, en el mundo, ¿eh? Los datos de las altas cortes. Eh, pero, pero no de primera instancia. Entiendo que hay toda una cuestión de protección de datos y en, en eso estamos... O sea, yo soy la primera que entiendo que... Y, y defiendo la... No, no sé. La, la primera no, ¿no? Pero lo entiendo y lo defiendo. Eh, que hay que, eh, que proteger la, la privacidad. Pero... Pero también es cierto que los datos agregados, y aquí capaz Mariela nos puede decir alguna cosa al respecto, los datos agregados eh, no son lo mismo, no tienen la misma... Eh, eh, pueden tener algunas otras garantías o puede haber usos. En, así que bueno me gustaría que se pueda avanzar un poquito más en si ese sentido. Eh, agrego algo. Acá en Argentina eh, se ha desarrollado un sistema que se llama Prometea, mm. que es un sistema que pretende ser un sistema para... Eh, facilitar el, la producción de sentencias eh, basado en sistemas de inteligencia artificial. Así lo han promocionado. Eh, yo no sé mucho más de ese sistema que esto, porque no se sabe tampoco mucho más de esto. No, hay, eh, no sabemos si efectivamente en, en la implementación de esos sistemas, que se está empezando a desarrollar, y que se presenta como algo súper innovador para mejorar los problemas de la justicia, eh, con, en un caso eh, que, es, que asusta por cómo sirve para ejemplificar lo que Benny Morozov llama solucionismo tecnológico. Eh, pero, pero bueno, ahí supongo que debería haber algún tipo de análisis para... Eh, prevenir que este tipo de sesgos que trae, que arrastra esta justicia no eh, se terminen legitimando en las decisiones que tome un sistema automatizado de asistencia a eh, los magistrados. Se supone que el, no es el sistema el que eh, hace la sentencia, pero sí el que sugiere una sentencia a los magistrados en función del de historial de sentencias con el que ha sido entrenado. Así que... Hay experimentos que muestran que cuando una, una inteligencia artificial te, le sugiere algo a una persona, condiciona el, la decisión de la persona. Mm. Sí, sí, por más de que haya alguien con la decisión final, el hecho de que el sistema haya dicho algo, eh, tiene esta, el, digamos, el sesgo de automatización que tenemos, es creerle mucho a, a los sistemas, demasiado. Mm. Eh, Además, uno imagina que si el sistema recomienda algo y eso es lo que se hace es la salida sencilla, y que si uno como humano en la toma de decisiones contradice lo que el sistema dijo, tiene que justificar por qué. Eh, digo, no solo pensando en el caso de la justicia, pensando en, por ejemplo, eh, los sistemas automatizados de evaluación de desempeño en el mundo laboral, por ejemplo, que se están usando cada vez más, y que eh, en algunos lugares, por las regulaciones de protección de datos, suponen que... Cualquier decisión automatizada que impacte en la vida de una persona tiene que tener una mirada humana o tiene que haber una decisión humana y que en realidad esa decisión humana es la persona de recursos humanos dándole un tilde, diciendo sí yo lo vi y la decisión de la máquina es la correcta. Eh... Eh, está el micrófono por ahí, así. No, decía que inclusive pienso en, en decisiones automatizadas respecto al ámbito de la salud, donde, digamos, el, si, si bien el médico puede tener la última palabra, eh, después tiene que sostener que esa última palabra fue la correcta, digamos, ¿no? Porque los seres humanos, por suerte, cometemos errores, eh, pero en el ámbito de la salud y de un diagnóstico puede eh, ser un problema muy grave para, para un médico, ¿no? Eso nada más. Gracias por alguna razón no les estamos exigiendo porque parece que eh, poner, poner un, un programa al medio es una forma de saltearse toda una eh, sí, responsabilidad, regulación ¿no? Eh, sí, sí entonces por eso nos parece como, como dijo Luciana bien al principio ¿no? es muy importante tener herramientas para poder empezar a dialogar ¿no? Eh, con, estas, con estos artefactos que si no son súper opacos, tremendamente opacos, eh, y por lo menos bueno, poder incidir un poco más. ¿no? Como dijeron recién ahí, yo quería retomar esto de los humanos cometemos errores, eso también, ¿no? Eh, el tema es cómo estos sistemas cometen siempre errores con el mismo grupo de gente. Entonces, es como el sistema de Holanda era contra los inmigrantes. Entonces, puede ser que vos vayas a hacer un trámite y te toque a alguien que no le gusten los inmigrantes, pero no te va a pasar con toda la gente a la que te encuentres. Eh, en cambio, esto es siempre es el mismo tipo de discriminación el que sí. hace. Sí, además que, que tenemos leyes que dicen que, que no se puede discriminar si a una persona le podés... Eh, poner una denuncia porque te está discriminando, eh, ¿por qué no podrías hacer lo mismo? Claro. ¿no? Y, no, y no está claro cómo, ni siquiera, ni, está, ni siquiera está claro cómo, ni siquiera está claro qué está pasando, ¿no? Es como que una persona dice, ¿qué, es que ¿qué me pasó? veces está velado el, el mm. asunto. Pensaba recién en, en lo que decías de una potencial aplicación de esas de asistencia para el, el, el, el, la orientación vocacional. Eh, si vos mirabas, por ejemplo, lo de norteamericano y latinoamericano, si una aplicación de orientación vocacional está guiada con esa misma matriz, probablemente a los chicos y chicas de América Latina les diga vos vas a ser obrero, deportista, y a los del norte les va a decir vos o sea, vas a ser eh, eh, programador, ingeniero, vas a estar en las... O sea, si, si cruzamos ese sesgo ahí, esa recomendación le va a decir, bueno, tu perfil, ¿por porque tu perfil, bueno... Aparece que sos latinoamericano. ¿Futbolista? <risa> ¿Qué más querés? No, yo bueno, soy abogada, no soy cientista social. Especialista en protección de datos, doy acá el curso de protección de datos. Y, y bueno, a, a nosotros nos asombra... Este tipo de declaraciones, tipo los usuarios de inteligencia artificial, son los que más nos beneficiamos de ella, porque sabemos la cantidad de datos que nosotros, como usuarios de todas estas herramientas, entregamos impunemente y nunca más vamos a manejar. Y, y a las máquinas, el, el problema es que a una persona que toma una decisión adelante nuestro, nosotros le exigimos. Nosotros todos no, pero bueno, muchos de nosotros, le exigimos una evolución. ¿Por qué me estás negando este crédito? Decime. Y al algoritmo que nos niega el crédito por internet, no le podemos exigir nada de eso. Entonces, muchas veces, eh, todas estas herramientas de, de inteligencia artificial también nos, nie nos niegan el acceso a derechos que ni siquiera nos, nos lo pensamos en ese momento. Bueno, quizás yo sí, más vale, pero otra gente, ay no, me negaron tal cosa. Y si fuera a hacer el trámite personal, esa misma persona quizá alguna duda tendría y preguntaría por qué y qué tengo que cambiar para que me den este subsidio que me lo están negando cuando lo pido por internet. Y cuando se lo piden por internet, se queda ahí y no lo tiene. Entonces, obviamente, eso depende de la personalidad de cada uno. Pero, pero hay, hay como muchas ramificaciones en, en la utilización. Y bueno, so, esto de las sentencias para mí es terrible, porque es como que se perpetúa el, la discriminación y el sesgo. A pesar de que ahora tenemos eh, leyes mucho más explícitas, sobre, yo no qué sé, como estas leyes de género, por ejemplo, pero eh, si, si hacemos, si aprendemos o sea, un, un algoritmo de los datos de las leyes, de las sentencias viejas, anteriores, claro. aprenden sin tener en cuenta esta ley, ¿no es cierto? No, no, y lo que decía ella de esa frase sumamente discriminativa, que uno dice, uy, ¿cómo esto? Y se perpetúa. Entonces, claro, sí, sí. lo seguimos explicando... Y si no hay ahí un humano que le dé una lectura y que diga, no, no, esto es inadmisible, y no solo inadmisible en el informe del resultado, sino que hay que ir a buscar la fuente y no sé si tacharlo o qué, pues, cuál sería la, la solución. Pero bueno, hay como mucho para hacer. Algo de lo que comentaste que me hizo pensar es que, eh, digamos, cuando uno plantea estos temas, eh, hay gente que te dice, bueno, pero todas las revoluciones tecnológicas trajeron cambios, eh, y bueno, si pensamos, por ejemplo, no sé, en, en esta acción minera, ¿no? que, que es una de las cosas como de más extractivismo, que tiene mala fama, eh, ¿Algún tipo de trabajo genera en la zona donde se hace la extracción minera? En el extractivismo de datos. O sea, los datos nos los sacan... Pagamos por, incluso por el medio de transporte de nuestros datos, porque pagamos nuestra Internet. O sea, ¿qué queda en el lugar donde se sacan los datos? Eh... Sí, comodidad. Sí, sí tal muchas cual. cosas queda precariedad cuando hablamos de cuestiones laborales por ejemplo todo lo que tiene que ver con el nuevo empleo de a, me, intermediado por aplicaciones queda precarización queda sí. un montón de cosas que es pero es cierto que, que, que comodidad hace. es como crucial sí, como sí. lo de con el GPS claro. hagámosle caso al GPS que nos ha dado un vueltón, no sé idea el vueltón que nos ha dado pero, pero esta comodidad por ahí eh, a veces yo tengo un poco el miedo de que sea el... Que nos están calentando el agua. Sí. Pero claro. Sí. Los caracoles en mi cultura. Ah, Pero mira. Ese. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Escochera, Trabajo desde hace muy poco en el Centro de Protección de Datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que me estoy familiarizando con todo este tema, eh, no tengo título de grado, tengo una desordenada formación en ciencias sociales, que continúo. Eh, y eh, mientras eh, estaba celebrando participar de este encuentro, lo estoy celebrando porque familiarizándome con todos estos textos, me encuentro con, con los textos relacionados a la protección de datos eh, y particularmente del tema de inteligencia artificial, me encuentro con, bueno, la mayoría de los textos son eh, muy festivos, ¿no? Eh, como con un optimismo un poco desmedido, donde señalan siempre al principio en los párrafos iniciales, bueno, esto tiene ciertos riesgos, pero tenemos que darle para adelante pese a todo, con todo. Eh, me encuentro con que en general la mayoría de los textos, desde las recomendaciones de UNESCO hasta los textos que se centran en, en, en las recomendaciones éticas, en general no, no ni explicitan ni cuestionan el, el, la concordancia de todos esos lineamientos con eh, la, la economía del conocimiento de la OCDE, ¿no? por ejemplo. Eh, o sea, que se, se elide la discusión sobre los modelos de desarrollo que marcan todas estas tecnologías. Y también pensaba que en función de los aparte del tema de los sesgos y si pienso en la, en la dimensión digamos para examinar en el no sé en la propuesta de mantegna que habla de las distintas dimensiones ¿no? que está por un lado el tema de los sesgos pero por el otro por el otro lado el tema de la escalabilidad etcétera eh, y pensaba bueno en, en qué medida hay desarrollos similares desde alguna perspectiva crítica respecto de esos otros problemas de Inteligencia artificial por un lado, y por otro lado, en, en particular en el tema de los sesgos estaba pensando en lo que a esta altura del partido creo que es un caso paradigmático, que es el, de, el, el algoritmo de eh, captación de personal de Amazon, eh, que bueno descubrieron que estaba eh, haciendo una discriminación por género, lo reeducaron, lo reentrenaron, le, le pusieron el input como para, eh, y, la, y la orden específica de que... Lo mismo que dijimos que iba Ahí a ser va. el de Google. Le cortaron... Una, una parte, pero siguió siendo básicamente lo mismo. No, no solo eso, sino que además siguió sesgando por género porque podía inferir el género claro, de otras variables. No lo reducaron. Entonces me quedo pensando cuando, cuando hay una búsqueda de una determinada eficacia, por ejemplo, y todas las bases de datos, eh, digamos, todos los caminos van a conducir a Roma. Eh, bueno, me quedaba pensando en esa problemática, ¿no? Eh, y, y, lo, y lo arrojaba como pregunta. Sí, eh, me parece que, que, que sí, evidentemente, si, si es un si, si nuestro, si estamos pensando en una aplicación que de por sí quiere eh, está buscando los eh, no sé, eh, los mejores estudiantes por promedio hagas lo que hagas va a seguir, es, es el objetivo que tiene, ¿no? Entonces eh, ahí mmm, lo que podemos hacer sobre sesgos es como limitado porque ya es como que hay una falta de alineación en valores, ¿no? En incentivos pero pero bueno la cuestión es qué pasa cuando hay eh, aplicaciones con las que nosotros con las que sí tenemos una posible alineación en valores y ahí se cuelan de forma sutil, eh, en contra, muchas veces en contra de los principios explícitos que se siguen en, en, la, en, la, en la aplicación, ya sea la legislación del país o lo que sea, estos, estos sesgos. ¿no? Me parece que, que ahí es donde tenemos un cierto margen para incidir, que cuando ya el objetivo ya no se, no se alinea... ¿Para qué? ¿No? No sé. Sí, como los sistemas de reconocimiento facial. Ah, o sea, sí. si vos decís, bueno, eh, tienen más error, eh, digamos, se sabe que tienen más error en ciertas razas, en, en género femenino, que reconocen peor. Bueno, ¿qué queremos? Arreglar eso, ¿no? Pero ¿para qué quieres el sistema de reconocimiento facial en primer lugar? Claro, ahí va. Entonces, hay ciertos tipos de tecnología que... Directamente... La tecnología que pretende leer la mente tampoco la queremos. <risa> o la, de, la de lectura de emociones. <risa> no. Las no, tecnologías no. para identificar emociones en, en una persona, ¿para qué la o, queremos? Predicción de crímenes futuros, por ejemplo. Claro, o per, personalmente... <risa> <risa> sí, sí, claro que las usan. Sí, sí, sí, sí. Sí, y yo personalmente con todo esto de la justicia, toda, toda la tecnología que supuestamente es para agilizar los tiempos de la justicia, a mí me parece eh, que, que no. O sea, yo estoy totalmente a favor de automatizar todo el trabajo mecánico, ¿eh? Me encantaría que todo el trabajo mecánico esté súper automatizado, con garantías, ¿no? Que esa automatización no suponga que me están hirviendo. Pero, eh, pero hay cosas que no quiero que se automaticen, porque me parece que automatizarlas significa solamente replicar al señor que me quiere oprimir tantas veces como computadoras haya. Y no, no tengo ganas. Sí, hay, también hay que reivindicar el derecho a decir que no. Porque está esta idea de todo desarrollo eh, tecnológico es necesariamente un camino al desarrollo eh, del país, o eh, esta idea de, bueno, esto va a pasar de todos modos, entonces hagamos control de daños. Eh, y la verdad es que también hay que tener derecho a decir que no. Nosotros, por lo menos en Vía Libre, eh, en su momento, hace muchos años, cuando empezamos a discutir el voto electrónico, nos dimos con esta, con esta discusión, nos decían, no, bueno, pero esto va a venir. Lo que hay que hacer es control de daño, es inevitable. Hay que hacer lo que sea... No. no. <ríe> Punto. Sí, hay lo, cosas para las que no. Lo que hay que hacer para agilizar los tiempos de la justicia es darle recursos a la justicia, no automatizar la justicia. Poner personas que trabajen, que abogados hay, ¿eh? O sea, bueno, pues pagales y que trabajen, ¿no? O sea, no, no, no gastes... Porque si, si uno piensa también la cantidad de plata... Que suponen estos desarrollos y que no esto es solamente la, la plata inicial, sino no hay que mantenerlos a estos sistemas. No, y, es otro, es totalmente, totalmente. Sí, sí, lo que sin... decía la compañera recién... Uy, perdón. Sí, sí, sí, sí hola. hola. No, lo que decía. Perdón, no recuerdo Luciana. su nombre, Luciana eh, esta historia de que cuando hay un adelanto tecnológico está esa cosa de bueno, eh, entra en esa faceta de lo sublime digital, bueno no sabemos por si acaso pero estaba pensando cuando fue eh, en el momento de la revolución industrial y demás, cuando salieron a la luz en, en Estados Unidos una serie de fotografías que hizo justamente un, un periodista, mostrando el trabajo infantil, fue la primera vez que se mostró a los chicos en las hilanderías a las nenas haciendo trabajo absolutamente inaceptables, me parece que a nosotros todavía nos falta una etapa parecida para este momento, porque están pasando cosas igual de aberrantes, que no salen en ningún lado. Necesitamos esos bueno, fotógrafos, no, este. no, sí, sí. Eh, Están empezando a salir, pero sí. se trata de, de ponerlas con un tipo positivo como… ¿No se acuerdan de los campos de refugiados que les enseñaban a, a hacer de eh, Mechanical Torque? Mm -hmm. eh, a los, a, lo, claro, a los refugiados que están ahí sin hacer nada, en los campos de refugiados que se pongan a notar ejemplos para entrenar a las máquinas. Que se pongan a decir, esto es spam, esto no es spam. Esto es un... Esto en Lesbos diría que era o una, un lugar así. No, no, no, campos ah, de refugiados. ahora. Ah, claro. Sí, sí, campos de refugiados. Sí. Sí. De refugiados. Y, perdón, perdón. Y, entonces y en noticia, Venezuela lo la... hacen por dos mangos porque... Sí. Lo necesitan también. Pero Entonces noticia aprovechan es... distintas crisis de distintos tipos claro, para sí. ese tipo de trabajo. Y la noticia era qué bien que esta gente que estaría nada, sin hacer nada, a, a, los forman, <risa> los forman <risa> eh, y pueden hacer unos mangos mientras están en esta situación tan, tan mala. Dije, qué bien, mira, Pero, estás sí. ahí esperando. Es que esperando no están acostumbrados a, a pagar resolución. por los datos, ¿no? Entonces... No, <risa> claro. Bueno, eh, no sé si hay alguna pregunta. Si tenemos acceso al chat o alguien de, que esté en línea que quiera hacer algún comentario, no sé si, eh, si tenemos acceso a eso. Hola, me escuchan. Si ¿Sí? podemos leer, ¿querés venir a leer acá? Las... Hay varias yo cosas para no, pero no olvidarnos de la gente que está no, en línea. No, sí, sí, por eso, pero creo que sí. es más pertinente que. Definitivamente, yo generalmente estoy de ese lado. ¿no? De ese. <risa> claro. En los eventos internacionales. Sí. No, nos fijamos y no, no, no hay. Bueno, han estado poco. Quizás pensaron que nos íbamos a olvidar. Los de... convencimos. Fuimos. Bueno. pasa. <risa> ah, seco, Como bien dijo Laura, voy a... vamos ahí cerrando porque estamos sí, un poco sí. pasadas de, de tiempo, aunque empezamos tarde. También no sé si quieren agregar algo más. No, no, ya hemos dejado este... Esta no, es una, de la última reunión que tuvimos en el desarrollo de prototipo, que hicimos charlar a uno de estos modelos, ¿no? Y, y, y di... cómo ese que escribió la nota periodística, que, haciéndose mm -hmm. pasar por un periodista. Sí, dice... El, le, eh, Nano le puso, la inteligencia artificial en Latinoamérica se ha desarrollado muy rápido en casi todas las culturas de la América moderna, desde hace más de 500 millones de años. ¡Ja, <risa> <risa> ¿No? Y esto, esto, es la, eh, esto es el tipo de inteligencias que, que un ingeniero de Google dijo, yo le pregunté si tenía alma y me dijo que sí. Ay, sí. Conmovedor. Conmovedor. Conmovedor. Sí, sí. Bueno, esto. Nada, bueno, no. eh, antes que, para ir cerrando, eh, queremos lograr lo que vinimos a lograr, que es capturarles. Avisarles que vamos a volver en octubre. Avisarles que vamos a volver en octubre. Eh, sí. Hay una interacción por Twitter de ¿Sí? dos personas de ciencias sociales. O sea, ah. Si pueden repetir la convocatoria, ¿qué es lo que están buscando? Eh... Sí, la vamos a repetir. Sí, sí. <risa> ¿Ahora ah. o en alguna Ah, ah. En vivo, vivo en Twitter, vivo en Twitter. Era vivo vivo. Vivo vivo. Bueno, estamos buscando gente que pueda apropiarse de estas herramientas para su propio campo disciplinario y traer el saber de su campo disciplinario para que podamos nosotras aprender y adaptar la herramienta a esos distintos campos disciplinarios. Entonces, por ejemplo, no sé en qué trabajarán estas personas que están en Twitter, eh, si es que trabajan. Eh, <risa> están en Twitter quizás y están estudiando, están haciendo. Eh, sí, ya también es un trabajo. Que, eh, hice mi sesgo, hice mi sesgo de pasamos mucho tiempo en Twitter. <risa> eh, no, perdón, perdón, perdón. <risa> haciendo amigos con Bea Busaniche. Eh, <risa> Ponete la cola. No, igual vos me ganás. <risa> eh, a ver. Depende qué campo disciplinario estén trabajando, si trabajan migraciones, por ejemplo, si trabajan refugiados, por ejemplo, si trabajan género, que casi cae de maduro, pero si trabajan temas vinculados con eh, justicia, si trabajan temas, eh, qué sé yo, no sé, ¿en qué trabajan? Pregúntales. Bueno, bueno, eh, pero después que nos, que nos arroben, que nos arroben y... Dale. Que nos, que nos arroben y seguimos esta, esta interacción por Twitter. Pero el, el plan es justamente eh, lograr esa interacción con quienes trabajan campos en los cuales les puedan ser de utilidad estos, estas herramientas. Claro, y que hacer un, y claro, que nos critiquen. Y que, y que puedan usarle, decir, no, acá esto está mal por esto o esto sería mejor si le agregas esto a otro, Así o podemos buscar una alternativa por acá, o quizás esto, eh, la, la complejidad va por otro lado, o no lo sé, eh, pero es, tenemos que hacer ese trabajo, porque si no, eh, hacer un prototipo, el prototipo se hace, digamos, eh, lo pueden hacer y, y se puede eh, cometer estas mismas, eh, eh, esto mismo que se criticó al principio de la, de la charla, es decir, bueno, hay una eh, lejanía de quienes conocen los distintos campos disciplinarios donde se estudian esos sesgos, y le, quienes hacen las herramientas en el campo de las ciencias de la computación. Bueno, nuestro objetivo es reducir esa, esa brecha, as, hacer una cercanía, potenciar ambos lados, eh, que desde las ciencias sociales no se vea esto como un monstruo que no podemos indagar, que no se caiga en esto que decía recién el, el compañero, que eh, hay discursos o muy elogiosos o hasta un lo que llamamos a veces determinismo tecnológico optimista o fatalista o es bueno esto no sé si va a ser para bien pero seguro va a ser entonces eh, o lo contrario que también lo vemos mucho en ciencias sociales que es la crítica eh, eh, atinada en buena medida pero también desde un punto de vista de bueno qué hacemos hacemos una crítica eh, Atinada sí, a los sistemas, pero mientras tanto los sistemas se siguen desarrollando, los datos se siguen cosechando acá, eh, y este tipo de tecnologías terminan eh, moviendo la balanza en un sentido ya eh, conservador, si se quiere. Es darle más poder al poder. Eh, entonces, si no empezamos a mirar desde una perspectiva latinoamericana, interactuando con las distintas áreas académicas que tenemos en Argentina, y que tenemos mucho en Argentina. Digo, acá... No solamente académicas, es ¿no? Activismo... Activismo, ¿eh? no, no hace falta empresas... No un, un doctorado para, para pensar en listas de palabras. Claro. Pero, pero además, en Argentina hay, hay empresas, hay pequeñas y medianas empresas desarrollando cosas que quizás no son Google, quizás es una pequeña empresa que está haciendo videojuegos o juegos. O el sistema de orientación vocacional, qué sé yo. Quizás la está están haciendo con el ánimo de dentro de un año venderla y se acabó. Pero quizás también en ese desarrollo podemos hacer alguna incidencia. Hay mucho desarrollo, hay, hay mucho por hacer. Mucho. O sea, el, el campo a explorar es muy amplio. Eh, y nosotras estamos acá con las puertas abiertas y con la cabeza abierta, sobre mm. todo. Eh, para decir, bueno, con, cómo, con quién, eh, sorprendan también. Uh -huh. O sea, no, que no vengan solo quienes estamos llamando explícitamente, si, se les, si están escuchando y dicen, ah, pero yo no nombraron nada de lo que yo hago, pero capaz vengan. Claro, claro. Eh, eh, no lo pusimos en los slides, pero tenemos un mail, eh, que es bastante sencillo, que es ética en IA, arroba vialibre.org.ar que estamos todas, recibimos ese mail. Es, así así como, que... es un, un mail colectivo, que si nos escriben ahí lo vamos a leer eh, todo el equipo. Eh, así que ahí también hay una, un lugar de acceso. Eh, los canales habituales de Vialibre, las cuentas de Twitter de cada una de nosotras. Eh, y vamos a volver, eh, justo ya tenemos arreglada una reunión para la semana que viene con Valentina Para hacer una planificación de trabajo futuro eh, Así que vamos a poner una fecha Y como bien dijimos en octubre, con una fecha más concreta A partir de unos días vamos a tener una fecha concreta eh, Vamos a venir, pero no a dar una charla de este tipo Sino a, a meter mano con la herramienta Es decir... Eh, a hacer, no en el auditorio, en un aula, eh, a trabajar sobre la herramienta, a meter mano directamente. Así que. <risa> sí. ¿Qué tal? Yo soy María Fernanda, que no me presenté antes, discúlpenme, vengo del Centro de Protección de Datos Personales la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, como SEBA, mi compañero, estudié Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente estoy desarrollando mi tesis de licenciatura. Eh, Dicho lo cual, continúo, no se puede bajar el paper del link que ustedes ¿No? enviaron. Eh, va a, está roto el link ah, o algo bueno. así y no, no, no va a ningún lado. ¿En la página de vía libre? Oh. Sí. Ah. ¿En, ¿En el eh, mail o en la página? Mira, está en el mail. En el mail. Eh, sí. Claro, el link está en el mail. Sí, ah. sí. Bueno, si entran a la página y lo... De eso lo puedo mandar de nuevo bueno Gracias. lo que sí vamos a subir en breve porque ya está terminada la traducción al español eh, pedimos disculpas por la cuestión de haber publicado el original en inglés pero los evaluadores que tuvieron que analizar no a ver la cosa fue así nosotros estamos en un proyecto estamos en un proyecto que es un ciclo eh, en el cual había primero que escribir un paper que iba a un comité evaluador que iba a seleccionar para después ir a prototipo y ese comité evaluador no hablaba español. Entonces, los papers de América Latina tuvieron que ir todos en inglés, eh, pero con el compromiso, quienes eh, nos están apoyando también se encargaron de hacer la traducción al sí, español. Sí, que eh, ellos hicieron ellos la evaluación. Claro. La traducción. Así que ahora ya en breve vamos a subir el, el paper en inglés y en español, pero bueno, fue una cuestión que, que se nos impuso de alguna forma, no la pudimos evitar porque, porque bueno, quienes iban a evaluarlo y todo fue muy rápido, digamos, si no lo hubiéramos hecho en paralelo en los dos idiomas, o sea, no no, no hubiera... Pero bueno, fue eso es un proceso muy veloz. Sí. Pero bueno, este es, eh, estamos en ese proceso y queremos que ustedes también se suban a ese proceso. Uh -huh. sí. Así que bueno, muchísimas gracias.